nuevamente les saluda Bambi Raab eh, un gusto con ustedes es para mí este, nos tardamos un poquito de tiempo para subir contenido pero bueno hemos estado trabajando en eso y en otras cositas entonces nada amigos yo este, eh, quiero darle las gracias por estar este, siempre en mi canal por su paciencia y los invito a que se suscriban no lo olviden no olviden la campanita para activarla, eh, para que reciban las notificaciones de mis nuevos contenidos. Y nada, eh, me encuentro en algún sitio, si se dan cuenta, muy lindo, natural, algún sitio del mundo. Miren, estoy aquí. Esto es, es este... Como saben, lo que muestro en mi video de la naturaleza. Es un bosque. Bellísimo, por cierto. Miren. Árboles gigantes. Eh, hoy es un día muy lindo, muy este... El clima está muy bien porque hemos tenido este, un tiempo bastante de frío también quiero este, felicitarlos en el Happy Valentine's Day A oh, uh, my beautiful friends eh, a todos mis amigos feliz Día de San Valentín espero que lo disfruten con todos sus seres queridos con en cualquier sitio lugar del mundo que radiquen para mí es un gusto tenerlos en mi canal y también este bueno yo me sus, estoy suscrita a sus canales bueno digo me suscribo a los canales y hoy me quedo algunas personas pues se suscriben a mi canal por horas o por minutos pero bueno cada quien este y, y gracias a todos por este estar en mi canal y estar en canal y ver mis videos estoy en este sitio tan bello bueno entonces aquí como les decía eh, disfrutando de esta hermosa naturaleza, ustedes se fijan. Veo un, un animal extraño, y un insecto gigante. Yo creo, ay, que será, ¿Qué es, viene para acá. Si sí viene para acá, si viene, sí viene para acá. me voy a contestar. Es un insecto gigante, ¿qué será? Porque okay, si sí, se fue, no sé para dónde, se, no sé si buscó para allá o para dónde puedo buscar, para dónde puedo irme yo, ¿para acá? No, ¿Puedo buscar aquí, aquí no? o aquí? Sí, tiene que ser aquí. Que yo creo que se fue por otro sitio. Qué miedo. Ay, ese es ese es, es, es insecto. está gigante, me siento cansada porque venía súper rápido. Trataremos para allá, okay, voy a tratar de buscar para otro sitio ok Ay, pues estoy aquí amigos no sé si el gigante insectos estará en estos gigantescos árboles se fijan son unos árboles súper lindos bien gigantes y son de, de bellotas este la comida especial y la comida favorita de las ardillas. Este, entonces voy a ir ay, me voy a ir alejando porque no sé, tengo un poquito de temor. No estoy segura. Este, vamos a buscar aquí para otro sitio. Voy a a este portal. No sé dónde a dónde me llevará, pero es que ese insecto yo me viene persiguiendo. Sitio súper bello, hermoso sitio donde me encuentro. ¿Qué hay? Acompáñame, vamos. Acompáñame a ver qué encuentro. Me va a perseguir, me quiere perseguir. No, no.